A ver, por favor, señoría, guarden silencio. Esperen un momento, señorías. Luego, por, por favor, que guarden silencio para poder escuchar al orador. Se la va cuando quiera. Bueno, vamos a coger aire desde el diafragma. Protagonizarnos un poco. Eh, yo quiero ser la voz de la sin voz y permítanme denunciar públicamente la situación de las trabajadoras de las residencias de Vizcaya que llevan 200 días de huelga por la mejora de sus condiciones laborales y por unas condiciones dignas para las cuidadoras y los dependientes atendidos. La neutralidad de la Diputación de Vizcaya señoría, un PNV, señoría, señoría posicionándose como señoría, siempre empresarial ciñase a la moción. Sí, es que está relacionado con la moción. No, no, ciñase a la moción. Es complicidad con precariedad y el cuidado de nuestros mayores no puede ser negocio, tiene que ser una labor social. Efectivamente, señorías, pareciéndonos sumamente importante el listado de infraestructuras a mejorar en Aragón y coincidiendo en lo esencial con la propuesta que hoy formula el Partido Socialista, sí consideramos oportuno y necesario incluir en la parte propositiva de la moción la propuesta de la liberalización del peaje del AP-68 y AP-2 entre Mayen y en nuestra enmienda, actuación que merece un tratamiento preferente porque se trata de una reivindicación que viene de muy atrás. Es por ello que a la vista de los graves problemas de movilidad y seguridad movial, del de alto nivel de mortandad, ya en el año 2010 las Cortes de Aragón pidieron la supresión total de peajes de la AP68 y AP2, mientras no se desdoblen la N232 y la N2. El Pleno de las Cortes de Aragón aprobó por unanimidad la supresión de los peajes de las autopistas. AP68-AP2, mientras no se desdoble eh, este tramo entre Figueruelas y Mayén. Esta medida, además, presenta la indudable ventaja de que permite prescindir de la ejecución de una duplicación de un trazado paralelo y, por tanto, redundante, con el consiguiente ahorro, no solo en términos económicos, sino también ambientales y territoriales y que conlleva, además, la supresión de un siempre impopular peaje. Señorías, el principio de eficacia y eficiencia de la actuación de la Administración pública, tanto des desde el punto de vista económico como material, nos invita a priorizar esta liberalización del peaje de este corto tramo frente a la ardua y costosa tarea de transformar una carretera nacional en un estado lamentable, todo hay que decirlo, en una autovía, con la necesidad de redacción del estudio informativo, el proyecto de construcción y toda su tramitación, solicitación, ejecución, etcétera, que acumula ya décadas de retraso. Nuestra propuesta, creemos, recoge el sentir de la Cámara Autonómica, que permite anticipar la respuesta a las necesidades ciudadanas en este territorio. Muchas gracias. Gracias, Grisla, por el grupo.